Para el glotón, el suertudo y el fit, para todos llegó Laika. Todas las marcas del mercado a precios justos siempre. Laika.